Ya ha llegado el momento de reseñar a un reseñador. Si no me conoces, soy Jacqueline Bécu, asesora escritora escritores y autora de 37 libros. Y estaba viendo una serie, Forever, de Amazon Prime, que puedes ver detrás. Y mi editor Ian Jaco, que está detrás de la cámara, hola, hola. me avisó de que ha llegado una nueva reseña de Romy, tu voz me suena a alguien. Que es una de mis novelas de comedia romántica sobre la chica que dobla la voz a la actriz Julia Roberts en francés. No he leído la reseña... No sé si es buena o no, <risa> lo que sé es que voy a valorar qué es lo que la lectora ha aprendido del libro, cómo lo ha transmitido, también la foto que ha hecho, qué es lo que ha aprendido y sobre todo que hable más de la experiencia que ha tenido con el libro. La reseña es de los libros eh, Mi Gran Tesoro. Ha hecho esta fotito, creo que se ve. Y vamos a leerla. Recuérdales que hay en la reseña... Spoiler, sí. sí. cierto, te, te lo advertí. ¿Cómo lo has leído tú? Sí. Vale, hay spoiler en la reseña. Si no has leído Romy y tu voz me suena a alguien, pasa a otro vídeo. No, primero voy a leer, voy el, a leer, libro. leer el libro. Vale, pero si quieres sí, ver más reseña. Lee el libro antes y luego vuelve a esta reseña y hazme otra reseña. ¿Dónde encontrarlo? Puedes encontrarlo en Amazon, puedes encontrarlo en Apple o en Google, o búsqueme en Google y encuentras todos los libros. También me lo puedes solicitar, por lo que sígueme, escribe comentario, sea donde sea la red social que está. Ahora vamos a leer la reseña. estoy nerviosa con la reseña? ¡Ay! Vale. <ríe> Inicialmente quiero contarles que en este libro encontrarás anécdotas de torpeza, sexualidad y muchos macarons con champán. Se narra una historia llena de personajes divertidos, simples y llenos de simpatía. Y por otro lado trae algunas reflexiones acerca de algunas decisiones como el matrimonio, tener hijos, como las decisiones que comúnmente se espera que cada mujer asuma, pero que a su vez también debería ser una decisión personal y propia sin prejuicios. Sinceramente fue un libro que disfruté bastante. Realizar esta lectura fue algo realmente increíble porque hacía mucho que no leía una historia juvenil. Romy es una persona que de acuerdo a como la describe la autora, no encaja con los estereotipos físicos de París pero que sin duda alguna tiene un gran talento y una gran dedicación por lo que hace. Aunque no se parezca nada a la estrella del cine, Julia Roberts, logra darle no solo una voz al personaje, sino a su vez interpretar por medio de su voz las emociones y transmitirlas a quienes ven el doblaje en el idioma francés. Por otro lado, por circunstancias de la vida, termina teniendo dos trabajos, es decir, el de doblaje ya mencionado anteriormente y otro en el Le Journal Incompris en el cual de una manera fresca y graciosa cuenta las anécdotas de su vida, y que a su vez muchas personas termina por conectar con estos sucesos. Considero que Romy es un personaje sin etiquetas, pero con un gran sentido de la responsabilidad y la ética, por lo cual a veces se ve envuelta en situaciones incómodas. <risa> Algo que destaco mucho este libro y su protagonista es el hecho en que las situaciones de la película sean situaciones cotidianas en las que la propia Romy se siente identificada, como es en el caso de la boda de mi mejor amigo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has preguntado cómo es la vida de las personas que hacen doblajes? Y hasta ahí la reseña, nos dio cinco corazoncitos, cinco sellitas. Gracias. Muchas gracias por la reseña. Me gusta, es simple, ha destacado lo que más le ha gustado, que Romy no sea parte de los estereotipos de París, que doble la voz y también me gusta que ha apreciado que la vida cotidiana y una película se ven intercaladas. Es una reseña simple, me hubiera gustado más que hubiera escrito cómo se sintió reflejada con Romy, si algo cambió en su vida mientras estaba leyendo el libro, si probó alguna de las comidas, esto es muy importante para mí porque en cada uno de mis libros, en mis 37 libros, siempre hay comida. Entonces me gusta saber si la lectora o el lector se le apetecía algo, que en este caso en Romy era el turum, los, el champán y los macarons. Pero la reseña me gusta la simplicidad y solo ese detalle me hubiera gustado más. La foto es preciosa. Sé que tardó un poco en leerla, sé que tenía mucho que leer, pero me gusta que le dio el tiempo a Romy. Por lo que mi reseña es de cuatro estrellas. Me hubiera gustado más una opinión personal sobre lo que le pareció a Romy. Pero muchas gracias por esta maravillosa reseña. Y recuerda que si lees un libro mío y lo reseñas, haré un vídeo así, porque sé que los eh, Bustergrams, reseñadores y escritores, lectores dan mucho amor a sus reseñas y creo también que deben ser valorados igual que ellos nos valoran a nosotros. Soy Akele Meku y ha sido un placer para mí inspirarte hoy.